hora de escuchar qué interesa a las mujeres y a los hombres, a los trabajadores y a los empresarios, a los jóvenes, a los adultos mayores. Amigo, ya arrancamos las campañas políticas, ¿qué le pide usted a los candidatos? Pues a cualquiera del que quede, que sean honestos, que sean honrados con la gente, con la ciudadanía, ¿no? y que lo que prometan, pues sé es que no lo van a cumplir todo, pero con lo menos pues una parte de lo que prometen, sé que ahorita aquí en la capital pues andan prometiendo eh, lo que es el agua, ¿verdad? Pero pues es algo que lo hemos visto muy difíciles con otros partidos, ¿verdad? Uh -huh. Y los partidos no son los malos, los malos son los administradores. entonces Bueno González Doria. Armando. González Doria, un placer saludarte. Igualmente amigos aquí adaptándonos al nuevo horario, Armando. Sí, claro, muchas gracias por estar con nosotros. Somos Grupo Inforradio 23, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital de Tamaulipas que unos minutos tenemos un sondeo ciudadano, le salimos con las cámaras a preguntarle a la gente, Doria, ¿Qué opinan de los candidatos que ya andan pidiendo el voto en Tamaulipas con miras a la gubernatura el próximo 5 de junio? Como usted sabe ayer domingo 3 de abril. Cambio de horario, pero sí. también inicio de las campañas político-electorales para alcanzar la gubernatura con el voto del 5 de junio, en donde desde luego la gente dará la mejor encuesta, la mejor opinión, la mejor decisión. El 5 de junio se gana o se pierde la elección. Efectivamente. Es el día, dicen que es el día verdadero sí. en que se gana o se pierde. Bueno, y eh, podemos hacer un balance de lo poquito que ha pasado ya desde las precampañas hasta este inicio y saber en qué va la carrera política. Vamos a esperar entonces, pero vamos a ver también los videos, qué sucedió el primer minuto, el primer día del arranque de campaña de los candidatos. Estamos hablando de este pasado domingo 3 de abril. Así arrancaron los candidatos en Tamaulipas, recordemos que son tres y vamos a ver cómo estuvo el arranque de sus campañas en Tamaulipas. Me siento muy emocionado por estas muestras de afecto, de apoyo y de cariño, que por primera vez en la historia de Tamaulipas hay un candidato que ha nacido del pueblo, que toda su vida ha trabajado y es un honor estar aquí en el Tour de Tamaulipas, Hoy junio, vamos a ganar las elecciones, porque tengo su respaldo, porque saben quién soy, y de dónde vengo, que soy uno como ustedes, muy contento porque me hacen sentir que soy su futuro gobernador del estado de Tamaulipas. ¡Que viva Tamaulipas! ¡Y trabajaremos por tener un Tamaulipas a toda madre! Llegó la Llegó la hora de escuchar qué interesa a las mujeres y a los hombres, a los trabajadores y a los empresarios, a los jóvenes, a los adultos mayores, a la gente del campo, de la ciudad, a la gente de la frontera y de la costa, de la sierra, del desierto y de los valles. Pero lo afirmo, ya viene la transformación, ya viene el cambio para el futuro mejor. Todos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a hacer historia porque. Yeah. Pues cada quien, cada quien González Doria arrancó a su estilo, arrancaron las promesas, arrancaron los compromisos Y lo bueno fue que han pasado pues cerca de 48 horas y no hemos visto esa guerra de lodo que se esperaba ¿eh? Las descalificaciones que a nada nos lleva. Bueno y además eh, eso no están esperando en esencia los tamaulipecos Estamos esperando todos las propuestas, las ofertas, ¿Correcto? las que se pueden concretar las que están dentro de la posibilidad y las que realmente se necesitan para resolver los problemas esenciales de Tamaulipas problemas que tienen que cumplir desde luego los, cada uno de los candidatos y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones esperemos que no nos equivoquemos y que le demos el voto a quien en verdad Doria va a cumplir ¿eh? bueno pues ya Porque... trae los dos eh, la frase que trata de vender la candidatura eh, somos Esperanza, por ejemplo, maneja Américo Villarreal. ¿Qué, ¿Qué significa la esperanza? La esperanza es el deseo de lo que puede venir, es el sueño de lo que puede venir, de lo que queremos. Esperanza es un sueño. Esa es la es realidad correcto. de lo que es Esperanza. Es correcto. Eh, la otra frase que está utilizando el truco del PAMPRI PRD es... Eh, un Estado con madre, que significa en el argot popular propio a todo dar, sí. por buen camino, porque madre, a diferencia de lo que piensa. O sea, no, mucho, no se escucha mal. No, no, no, no es… ¿No, no debemos no. De escucharlo mal o sí? No, no. No, okay, bueno. Acuérdate, mira, la palabra madre se ha utilizado en muchas circunstancias. Por ejemplo, en las guerras, la, la madre de las guerras. Uh -huh. Bueno, eh, la madre es la creación real, la madre significa amor, significa realidad filial, compromiso. Entonces, en el pueblo lo tenemos como una circunstancia diaria, por ejemplo, oye, fíjate que pasó, no, está con madre, y no decimos está, decimos sí. Sí, sí, sí, está, está sí. con madre. Entonces, a mí me parece que... Eh, el truco trata de no separarse de la eh, filosofía popular y que no a veces es tan popular porque eso en todos los niveles sociales se maneja. Es correcto. Entonces, eh, incluso la más grave ofensa es cuando te mientan a la madre porque la madre es el tamaño de la realidad creativa. Digo, vamos a entenderlo. Correcto. ¿Por qué? No se es escucha mal. No se escucha Será la batalla de todas las madres de la elección del 5 de junio. Sí, señor. Y sí, no se escucha mal. No. Bueno, van a preguntar, nos faltó uno. Vamos con Arturo Díez Gutiérrez, ah, sí, que de, es el del partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano y luego vamos a lo, a lo que dice la gente. Salimos a preguntarle a la, a la ciudadanía, al pueblo, al, al pueblo raso, qué esperan de las campañas, qué le piden a los candidatos. Pero vamos también con Arturo Díez Gutiérrez, que Está jugando. Está jugando. Vamos a verlo. En el que iniciamos una nueva era, una historia nueva sobre Tamaulipas Un Tamaulipas que necesita un verdadero cambio Un cambio sin trucos, ni un gobierno de cuarta Ese verdadero cambio está en nosotros, en un movimiento ciudadano Hoy, más que nunca necesitamos comenzar de cero un Tamaulipas cercano a las mujeres, a los jóvenes, quienes son el futuro de nuestro estado. Gracias a todos ustedes, mis amigos, que están en defensa de recuperar nuestro orgullo de ser tamaulipecos. Porque le dimos la oportunidad de gobernar a quienes nos hicieron perder el tiempo. Con Morena, como decía nuestra amiga la senadora... No ha cambiado nada. Gobiernan las principales ciudades y la violencia no para. Hoy los convoco a todos ustedes, a todos los tamaulipecos, a nuestros jóvenes, a todas las tamaulipecas valientes, a decirle no más a la violencia. Vamos hoy a, a hacer 10 compromisos claves con todos ustedes. Ahí están el, ustedes. Este es un sí. tema importante, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, el tema de la economía, los empleos, educación, pero yo me iría por el tema de la seguridad. ¿eh? Uno de, de los principales porque Estados ya se del, multiplicaron eh, los de, problemas. El Estado de la República enfrentando serios y graves problemas de la inseguridad. Efectivamente. Con Ahora, eh, miren, las campañas son para analizar al candidato Es correcto. cómo lo hacen, quién les maneja la circunstancia, en este momento, por ejemplo, yo vi en este arranque que dos de los candidatos llevaban un script, el script son las hojas que están leyendo, y eso a mí me da la impresión de que si no tuvieron tiempo de eh, escribirlos, alguien se lo escribió, sí. y entonces eso es compartir el poder. El poder no se comparte, estoy de acuerdo con, con César Verástegui, el poder no se comparte, y no se comparte ni con la familia, ni con los hermanos, ni con los primos, ni con los amigos, ni con los cercanos. El poder es una decisión que el pueblo da para que se cumpla ordenadamente en su momento. El poder no puede dársele a la esposa que ande mandando, ni los hijos que anden acomodando gente en una campaña que todavía ni termina. No, el poder... No se comparte porque entonces la gente que estamos en el análisis detectamos que alguien está detrás de las decisiones de un candidato Malo. que va, tanto va el canto al águara que termina siendo títere. Y no queremos que nos gobierne un títere. Sí. Queremos que sea un hombre que tenga los pantalones. Bueno, son tres hombres, una mujer está bien, pero son tres hombres los que están compitiendo. Que tenga los pantalones bien puestos y que sepa que el poder no se comparte, no se presta, se escucha, se gobierna escuchando, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, pero tampoco se van a tomar decisiones desde un script para que yo diga lo que a alguien se le ocurrió y no a mí, improvisen chingao, bueno. Vamos así rápidamente, parte de lo que cada uno de los candidatos en el arranque de su campaña prometió. Américo Villarreal dijo que pide castigo a los corruptos. Ese fue el arranque de su campaña. El doctor Américo Villarreal, vamos a pedir castigo a los corruptos y desde luego otros temas importantes, pero cuidado, necesitamos tener el tema de la seguridad. Ahí te va. El truco, el tema de la seguridad lo trae. El número uno, y en su primer discurso, ofreció créditos a fondo perdido para personas que quieran emprender un negocio, pero, puro chavos, ¿eh? sí. está volteando a la juventud que hoy anda, pues digamos, con muchos problemas para el trabajo, con muchos problemas en lo económico, pues ahí te va, ofrezco la seguridad y ofrecemos también créditos, vamos a seguir trabajando. Arturo Díaz Gutiérrez, en su primer arranque de campaña, dijo, guarderías para las familias. Parte de lo que hicieron en su primer discurso, en el primer evento, las propuestas de los candidatos. Tenemos un video también donde en, en el, el propio Truco estuvo con Ciudadanos y hablaron del tema de la seguridad y le preguntaron que qué onda con los abrazos. ¿Y qué crees que dijo la gente? ¿Qué? Son mamadas los abrazos en contra de la delincuencia y creemos que sí son mamadas ¿eh? pues, la verdad, Orias. Pues es que eso no resuelve. No ha, resuel no ha resuelto. No. El problema de la seguridad no lo han resuelto con abrazos. Con acurrucos. No, no, no, no. Ojalá y echen una miradita a lo que está haciendo el presidente del Salvador, eh. Ahí sí. Está poniendo orden en el tema. Más adelante vamos a traer algún videito si lo tenemos por ahí. Está poniendo orden el presidente del Salvador en el tema número uno. ¿Sabes cuál es? Regresarle la seguridad a los salvadoreños Es todo un tema Lo vamos a platicar más adelante Bueno, cuando hablaron de los abrazos Así le dijeron al truco los ciudadanos Que se reunieron con él Vamos a verlo Que los abrazos Son para la familia No lo dije yo Lo dijeron ustedes Es por aquí la A ver, no escuché. ¿Es pura qué? ¡Pura mamada! ¡Lo escucho! ¡Pura mamada! ¡Sigo sin escuchar! ¡Pura mamada! ¡Es lo escucho sigo sin escuchar es pura mamada la ley se aplica! La ley se aplica y punto. Se aplica, cabrón. Sí, señor. Pantalones oh, bien puestos! ¡Qué abrazos! ¡Háblenle oh, no. a la mamá! ¡Háblenle a la abuelita! mira No, la, no estamos criticando, no, ¿eh? No, no. Estamos viendo una realidad pesada que está viviendo el país, que es el tema de la inseguridad, Doria. Esa noche mataron 16 en, en Michoacán. Eh. Y, ah, en Zacatecas mataron otros 16. Y luego pues no agarran a nadie, no se hace justicia para nadie. Eso no es lo que la gente quiere ahora la gente va a decir pero Vitamolipa, estamos enfrentando el problema pero ya no estamos en los primeros lugares No, ¿eh? no. ya al menos salió una carretera ya es un poco más tranquilo eso es lo que tenemos que fijarnos los ciudadanos vamos a recuperar y a quien nos ofrezca seguridad créame ¿eh? no lo tiremos al cesto de la basura porque ese es el tema sin seguridad no hay progreso Sí, porque un gobernante papachón Pues se le va todo no, de control No, cuidado, eh. cuidado con eso Bueno, de bueno, bueno. hoy salimos a la, a la calle Con nuestra cámara a preguntarle a los ciudadanos ¿Qué opinan? ¿Qué le piden a los candidatos? Y mire usted algunas expresiones Del ciudadano común y corriente Que quiso platicar con nosotros De Inforradio 23 TV Muchas gracias Amiga, gracias por esta entrevista ¿Qué le pide a los candidatos que andan buscando el voto Para la gubernatura? simplemente que cumplan con lo que están prometiendo. Eh, que tengan ya creo que un poquito de valor a la, a la ciudad que está muy descuidada, que apoyen a los jóvenes, tantos jóvenes que hay que quieren estudiar y no pueden, sí. y que realmente lleguen las becas a quienes las están solicitando. Que cumplan lo que prometen. Exactamente. O sea, que cumplan simplemente que cumplan, que así como andan en campaña, también andan cuando estén en, en el poder. como también. joven qué te preocupa? ¿Qué pues, te gustaría que hicieran, vaya bueno, la mejor? Pues como mamá, sí. me preocupa que están terminando sus carreras mis hijos. ¿Qué le pide, amigo, ahora que han arrancado las campañas a los, a los candidatos que quieren ser gobernadores como ciudadanos? De... Bueno, mira, yo soy arqueólogo y conozco bien la, la cultura y la posición de la cultura en el Estado. Eh, yo les pediría que tomemos más conciencia de nuestras áreas naturales protegidas, como altas cumbres, como el cielo. Eh, las pinturas rupestres de Burgos, 5.000 pinturas rupestres, y no se abre al público. La ruta rupestre de Ciudad Victoria. Bueno, digo, como arqueólogo, sí, claro, yo soy arqueólogo, sí, siendo claro, arqueólogo, sí, sí que... encuentran nada más, pues muy pocos arqueólogos tamaulipecos, estamos aquí. A mí me interesaría mucho trabajar eso, el patrimonio natural y el cultural. ¿Por qué? Porque aquí en Altas Cumbres se genera el agua. Que mantiene a la capital del Estado y a la región central. Y otro pulmón como el cielo, y decir qué está pasando, pues yo creo que tenemos que activarnos. Atención a esas áreas importantes. Atención a esas áreas: la arqueología, nuestros museos, los museos municipales. Los museos municipales abren de lunes a viernes. ¿De qué sirve? La gente que puede ir es sábado y domingo. Ese tipo de detalles. No. Son... Muchas gracias, amiga, por esta entrevista. ¿Qué le pido oiga, a los candidatos que ya andan buscando el voto y que quieren ser próximos gobernadores como ciudadana? Yo le pido seguridad, seguridad, en este, la educación, mucha educación para los niños, ya ve que con la pandemia pues no estuvo tan bien. Que... Lo que los candidatos traen en proyecto, no nomás, queremos una democracia, sí, correcto, una democracia, queremos esto, eh, que todos estamos unidos, sí, queremos transformar, sí, queremos transformar todos pero cómo lo van a hacer o cómo lo proponen, por dónde van a empezar. Uh -huh. Y yo insisto, Armando, Tamaulipas no es Ciudad Victoria. No se puede tener como termómetro de lo que pasa en las campañas solo Ciudad Victoria. No, no, no. no porque no. son diferentes modos de vida, costumbres. Tamaulipas es muy grande en su extensión. Sí, la frontera es un problema, es un problema. El sur es otro problema otro y el centro otro problema es correcto. Está todavía muy Y toda bonito. el área rural son diferentes problemas Es correcto, bueno, vamos antes de ir a más este ciudadanos que hemos platicado con ellos El tema de las encuestas ¿Sí? A veces yo sí creo y a veces no creo, Doria Mira, lo que pasa es que hay quien ensucia las verdaderas encuestas De repente vi yo una encuesta No te voy a decir el nombre, pero de un candidato el 60% de otro candidato, el 30. De otro candidato, el 20. Ya no me dio, ya fue 110%. Entonces, quiere decir que muchas veces son inventadas. Mira, estas son, por ejemplo, esas la acaban de enviar, la acaban de sacar esta encuesta, 38.7 y 38.3. Es creíble. Porque yo te iba a decir apenas, Doria, que el arranque de las campañas fue un arranque técnico, ¿eh? Sí. Ni muy arriba uno, ni muy arriba el otro. Quizás a lo mejor la otra encuestadora que es pagada por la otro candidato, en este caso de Américo, puede que diga, pues vamos 38.9, eh, 10, pero no pueden decir que van 2-1, no. eso no se lo puede creer a nadie, entonces el arranque es técnico, eh. Eh, van parejitos, pues yo quiero ser sincero, van parejos, en el caso de Arturo Diez Gutiérrez, pues ahí sí le creo la verdad. Aunque hay un 16.9% que todavía pues no, no está definido el tema. Y luego acá el 19.4% que todavía, todavía son dos no indecisos. No saben todavía. Pero creo que esas encuestas las tomamos en cuenta porque no creemos mucho en esas encuestas. Pero esa sí creemos que vaya a reflejar la realidad. Porque todavía falta un mes, eh, 28 días. ¿eh? Pues sí, no, no, no. Entonces es el arranque nada más. Pero están parejas. Creemos Ahora, pero que están me, parejas. Me quiero decirte algo. Yo no sé por qué luego de de pronto en las cosas políticas se pierde la noción. Pero si tomamos en cuenta de que todos por Tamaulipas, luego las precampañas, eh, esto me refiero al truco, luego ya el arranque de las campañas, luego los eventos, cosa que no me pueden negar, quien ha tenido actos más multitudinarios pero, ah, sí, bueno, por yo eso, estoy de acuerdo Por eso digo yo, no, no, no, no, no sé si eso cuente No, pues ya contó, ya contó. La bueno. verdadera cuento va a estar el 5 de junio Ahí va a estar creo la Sí, yo, la yo estoy de acuerdo, pero sí. a mí me queda claro Que el truco ha tenido más gente En todos los eventos, como quiera Serán robots bueno, sé, no, no me importa ya Pero sé. es lo que yo veo y lo que está en mi cámara. No, Y lo ve mucha gente también por eso. Pero te quiero decir, ok Hubo más eventos, tiene más trabajo Lo que tú quieras pero falta un mes, 28 días para la elección. ¿De qué va a depender? De la oferta política. Correcto, y ojalá y no nos equivoquemos, ¿eh? No, ojalá. Y que ojalá y le hagamos cumplir a la gente, a los candidatos que nos están prometiendo y que lo cumplan. Que no nomás la fotografía, que no nomás este, el, el, el, la selfie. No, ¿qué me ofreces, candidato, para que yo pueda vivir un poco más tranquilo? Que mis hijos tengan oportunidades de trabajo, que haya una mejor economía no nos vayamos por el que me cae gordo y porque me hiciste esto, aparte los rencores tampoco van a funcionar, necesitamos estar todos en la misma línea y que ojalá y no nos equivoquemos, porque ya no estamos para equivocaciones, González Doria. Sí, no, ni, ni tampoco estamos para sobrevaluar ¿No? a un candidato, pero tampoco debemos saber que nadie puede responder por la actitud de los demás. Es correcto. Américo no puede responder por la actitud de su papá como haya sido el gobernador. Oh, bueno, pues ya, bueno, malo, Ya no, pasó, puede, sí, ya pasó. Eso, ya, pues, sí. No puede responder. Sí, bueno, bueno, pues ahí, bueno, yo bueno, estoy de acuerdo. Arturo Díez Gutiérrez no sí. puede responder por lo que ha hecho su familia. Eh, el truco no puede responder por la actitud de los demás, por todos los que han sido su jefe o cuando ha sido alcalde. La verdad, ver, cada es, somos individuos sí, sí, de sí, individuales. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Es un buen consejo para usted, para el ciudadano que tiene la credencial. Vamos a ver a los actuales candidatos que, que traen en la bolsa para ofrecernos. Es que fue un doctor que no, es que fue un candidato que hizo, es que ya no, ya no. Es que fue un alcalde que robó, pues que guárdelo usted. Y a la hora de las decisiones digan, usted solito, ah, caray pues a mí me parece que esto puede funcionarme para beneficio mío, para beneficio de mi familia y para beneficio de todos nosotros. Ahí tenemos que estar enfocados nosotros y las encuestas ahí las vamos a ir platicando, pero van parejos, yo siento que van parejos, ni uno lleva dos por uno, ni el otro candidato ni el otro, no, van parejeando. Es una, es una campaña donde han arrancado muy parejos los candidatos, pero seguramente en unos 15, 20 o 30 días, ya tendremos todo abril. Todo abril. Ya habrá. Ya habrá porque por ahí. viene la Semana Santa. Bueno, ¿qué más dijo la gente? Mire, vamos a ver qué más dijo la gente en la calle, aquí en la capital del Estado. Bueno, no, no más. ¿qué, ¿Qué le pide así, repito, la carrera a los candidatos? Pues que, que hagan por el pueblo. Que hagan por el pueblo. Ayuden a la ciudadanía. Sí. ¿Qué le preocupa a usted? Pues entre muchas cosas: la educación, la inseguridad y este, el empleo. El campo. Sí, amigo. Sí. Muchas gracias amigo. ¿Qué le pide como ciudadano a los candidatos que andan buscando el cargo de gobernador, amigo? Pues en primer lugar, este que las promesas que, que ofrecen las cumplan, las cumplan porque pues en realidad cuando andan en campaña ofrecen hasta lo imposible y cuando ya llegan pues no cumplen, no cumplen ahora el problema que está ahorita con el agua. Con el agua yo pienso que es. En lo que se deben de enfocar los, los candidatos, ¿verdad? Es lo primero que, que deben de, de promover. Sí. De promover que no falte el agua en la capital. Sí. En la capital, porque ahorita ese problema está por todos lados y, sí. y es grave. Sin agua estamos por así que tritos, ¿verdad? A los, a los candidatos el día ya arrancaron campañas políticas. Bueno, pues que hagan el mejor de los papeles. Que realmente se preocupen por, por la ANSES que tiene... Nuestra capital, como es el agua, eh, la basura, la inseguridad y pues algo otras que son de primer nivel. Esto es un sentir eh, general, ¿no? Todos lo sabemos y estoy seguro que el nuevo gobernador eh, lo va a llevar a cabo. ¿Sí? Sobre todo, pues, confiamos mucho en, en el... Candidato de Morena, el doctor Américo. Correcto. Estamos con él, lo vamos a apoyar, vamos a poner todo nuestro empeño en él y esperamos, vamos a, esperar mucho de él. ¿Que cumpla? De el que cumpla. ¿Que no prometa y lo lo que no van a.? No, poner. lo va a cumplir, Perfecto. lo va a hacer, estoy Muy completamente bien. seguro y convencido Perfecto. de que lo va a hacer. Muy bien. Y pues hay que apoyar también nosotros que está a nuestra parte, aliarnos. Seguiremos preguntándole a la gente. Sí. Hoy les preguntamos, esto, vamos a preguntar mañana, pasado, mañana, otra semana, si ya tiene decidido su voto, eh, cuál es el tema número uno, qué le preocupa. Van a hacer ejercicio de salir a la calle con nuestras cámaras para preguntarle a la gente y es el pulso más importante, González Doria. En sí. un mes les preguntamos si ya tiene decidido su voto y vamos a tener un panorama de cómo va a estar la situación. Fíjate que me parece interesante, bueno, nada más para subrayarlo. Hiciste al azar preguntas, pero... Pues es gente de Victoria, es correcto. Que, es que le sirve a Victoria, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. ahí vi, en esas entrevistas que hiciste, a un catedrático universitario, ahí vi a un arqueólogo, ahí vi a una química de un hospital, ahí vi a un hombre que… Se hace el calzado? ¿Eh? ¿El calzado, el hacedor de calzado también. El hacedor de calzado, ahí vi a una gente que se dedica a las ventas, o sea… Hay diversidad de actividades Correcto. y diversidad de opiniones Correcto. y todo va a contar si no nos vence el abstencionismo. Ah, no, no, no, no, como quiera, van a a votar. no, ya no, ya no, ya no. No se quede en la casa. No, hay que votar. a votar. Salgo, va a votar. Bueno, bueno pues, antes de irnos oiga el grave problema de la crisis del agua está complicado, ¿eh? Sí. Hoy en toda la frontera de Tamaulipas, 10 municipios empezaron también ya a racionalizar el vital líquido, Van a disponer de agua de la presa La Amistad a La Falcón para poder aguantar seis meses. Y la capital del estado, el alcalde de Victoria, pues dijo que va bien el tema de las pipas. 50 colonias están recibiendo todos los días el agua. Y que los primer fin de semana, las primeras 72 horas, ha funcionado el tandeo que se puso en marcha el pasado, el pasado sábado aquí en la capital del estado. Y ahora dice el alcalde pues que le está apostando a que abril y mayo crisis pero que a partir de junio pues que ojalá, lleva. Pues ojalá. vamos a escuchar lo que vamos. dijo el alcalde hoy en la, en, en la presidencia municipal vamos. primero Dios, nos tiene que salir muy bien ¿verdad? ¿cuánto tiempo van a durar estos saldeos? pues mientras pase el estiaje realmente ahorita este, están bajando los mantos acuíferos y mientras no pase de acuerdo ahorita a lo que dicen, todo mayo viene no vienen lluvias en mayo esperemos que en, este, en junio se empiezan a presentar las lluvias y al presentarse las lluvias automáticamente empiezan a subir los mantos acuíferos. Al subir los mantos acuíferos eh, empezamos a hacerse la brecha más corta en esos 340, 350 litros cúbicos por segundo que nos faltan diarios. Entonces en ese sentido, este, hasta que lleguen las lluvias. ¿De no darse las lluvias pudieran hacerse estas medidas todavía más fuertes para los victorenses? Ojalá no darse... llueva. Pues hay que pedirle a San Isidro Labrador llueva, que llueva. A ver si. Sí. Mira, hay países en donde han vivido la peor tragedia por la falta de agua, en el continente africano, por ejemplo, en donde durante cuatro o cinco años no ha llovido. Uh -huh. Aquí ya estamos viendo la necesidad de la lluvia. Para la gente de fe, una recomendación: la oración. Es correcto. La oración es eh, una solución, repito, de fe para que pues eh, el de arriba nos envíe la lluvia que urge Me da la impresión que no podemos esperarnos hasta junio pero bueno, vamos a ver pues no hay lluvia hasta junio no hay lluvia, después no, de junio no. bueno, pues este nos vamos, don sí, nos vamos. Ya, muchas gracias. y vamos a seguir informándole a usted para que vaya normando criterios sobre las propuestas de los que quieren gobernar durante seis años el estado de Tamaulipas pues esperamos que todo el, el que vaya a llegar, que nos traiga beneficios a todos y que no venga a discriminar no, pues no. o que no venga a pelear, que sea un gobernador incluyente, que incluya a la gente del campo, ¿Tiene? a la clase eh, social más desprotegida, a los periodistas, que no se divorcie de la prensa, que sepan que todos juntos podemos sacar adelante el estado de Tamaulipas y no llegar con soberbias y con falsos planteamientos. Ojalá que esto suceda, pero en dos meses nos vamos a dar cuenta. Muchas gracias a quien ha estado con nosotros conectados, le agradecemos mucho el que hayan estado estos minutos. Somos InfoRadio 23, muchas gracias a Paco Galindo atrás de la tecnología, Gerardo Tobar y González Doria. Gracias, todos. Como siempre, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Soy César El Truco Berástegui y desde chiquillo me la he partido. Crecí en nuestro campo y conozco a nuestra gente mejor que nadie. Fui del campo a la escuela. De la escuela al comercio. Del comercio a la universidad. Y de la universidad al servicio público. Vamos a defender lo que hemos logrado. La paz, la economía y el futuro de nuestras familias. Y para eso voy a ser gobernador. César el truco Verástegui, gobernador.